Mírala bien. ¿Es grande o pequeña? ¿De qué color es? ¿Cómo son sus pétalos? Esta es la flor de tu corazón y es completamente única. Nadie más tiene una flor igual a esta. Lenta. Y delicadamente la flor de tu corazón comienza a abrirse y su fragancia emerge hacia el mundo que te rodea. La fragancia de esta flor está compuesta por tus sentimientos buenos y positivos, amor, paz y felicidad. Ahora... Imagina que la flor se abre aún más permitiendo que tus mejores sentimientos fluyan desde tu corazón, como una fragancia que llena el mundo que te rodea. Cuando lo sientas conveniente, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos. Tu corazón continuará lleno de buenos sentimientos.